Directo desde Murcia, 268 días consecutivos de protesta. Hoy, el último día, en la delegación del Gobierno, de el que más represión ha creado en estos días, en estos casi nueve meses de protesta. ¿Protesta por qué? ...porque están partiendo la ciudad con un muro... ...están partiendo la ciudad con un muro... ...están haciendo... ...también quieren que pase... ...el corredor del Mediterráneo... ...el corredor del Mediterráneo... ...que es un tren de mercancías... ...que entre otro tipo de mercancías... ...transportará mercancías peligrosas... ...en pleno casco urbano... ...y hoy, hoy es el primer día... Hoy es el primer día del nuevo delegado del Gobierno y Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma ProSoterramiento, ha tenido una reunión. El delegado del Gobierno actual es el secretario general del PSOE, que también que se preveía candidato para la, para la presidencia de la Legión de Murcia en las siguientes elecciones y Alcalde de Álama. Diego, con esa. Vamos a ver si Joaquín ahora agarra el megáfono y explica a la gente lo que ha estado hablando con el actual delegado del gobierno. A Paco Bernabé, eh, en Twitter has quitado ya que eres delegado del gobierno y lo, y, y lo has dejado en Basket Lover. Hoy también le dedicaba un tuit al actual delegado del Gobierno advirtiendo advirtiendo de lo siguiente. Atención. Francisco Granado, el otro Paco, el Paco madrileño, inauguró una prisión a la que luego se fue la, a vivir allí un tiempo. Bueno, se fue. Digamos que lo llevaron, ¿eh? Lo llevaron, ¿eh? perjuraba en platos de televisión que era una persona honesta y que no tenía dinero ni cuenta en Suiza parece ser que ni lo primero ni lo segundo ¿sabes? entonces pues se fue a la prisión que él inauguró hoy el, dele el delegado de gobierno saliente ha condecorado a la policía que ha estado estos días en las vías mira tú que si un día lo detienen los que era condecorado y le pasa lo que al otro Paco madrileño <ríe> así que cuidado Paco cuidado pues sí ha condecorado a la, a la policía de aquí que ha estado tantísimos días hoy podemos presenciar menos policía lo veis los furgones sí hay sí ¿eh? hay un furgón está ahí en el lateral... ...pero bueno, hay un par de coches por allí... ...pero ya está, no hay las 30, 35 policías habituales... ¿eh? ...también es cierto que es más tarde... ...la gente lleva aquí desde las 8, hoy día de tormenta en Murcia... ...pero tú lo sabes, tú sabes que en Murcia... ...se lleva casi nueve meses seguidos de protestas... ...para que no pongan muro y que llueva o truene... ...a la gente nada la detiene no la han detenido los más de 40.000 euros en multas, la va a detener unos truenos, nada. Aquí no se quiere muro, no se quiere esta horrenda y asquerosa y monstruosa, denigrante, aberrante pasarela, construida sobre una serie de acequias, por tanto, es una pasarela que pone en riesgo la integridad Física de las personas. Entonces, en eh, Murcia, saludos cordiales, Paco. Eh, que decía que si la gente no se portaba bien, iba a recibir saludos cordiales de la delegación del gobierno. Pues parece ser que él no se ha portado bien. Pero bueno, ya te hemos dado tu, tu dosis para tu narcisismo. Nosotros sabemos que tenemos que coexistir con la gente buena, con la gente mala, porque la gente que luchamos por los derechos humanos, luchamos por los derechos humanos de la gente buena, de la gente mala, de la gente simpática, de la antipática, de la malvada, de la estúpida, de la buena que hace cosas malas, de las malas que hace cosas buenas, de, de todas. Entonces, Paco, pues también luchamos por tus derechos. Y también luchamos para que la Murcia, que tú habitas, pues no tenga muro Ahora que si te vas por ahí Tampoco te vamos a echar de menos Mira, aquí tenemos Buena Mónica Buenas Alexia ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, ¿Cómo estáis Alexia? Responde ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo estás Alexia? ¿Estás bien? Sí, está bien ¿Y tú, ¿Y tú, Mónica, cómo estás? Bien. ¿Estás contenta? Sí. Un día bonito, ¿eh? A ver si... ¿Ha salido el ¿Ha salido el ¿Dónde? Se veía en La ¿Dónde? Se veía en la casa de mi abuela. ¿Sí? Uh -huh. ¿Era muy grande? Iba de allí para acá. ¿Entero, entero, ¿Entero entonces? Hoy se va Paco y sale el arco iris ¿eh? En Murcia se hace el color En Murcia se hace el color Se va Paco El delegado Del gobierno y sale el arco iris ¿eh? Ha salido el arco iris Y completo, sí, sí, sí eh, Vamos a ver, va a hablar Joaquín Contreras ...tras la reunión que ha tenido... ...con el que ya es delegado del gobierno... ...Diego Conesa ...te vamos a poner una calle en Murcia... ...dice Cecilio... ...una calle... ...mientras no me pongáis una pasarela... ...o un muro... ...vamos a ver... ...fijaos ¿eh? ...la cantidad de gente reunida hoy aquí... ...y seguimos en directo ¿eh? ...en Facebook, en Youtube, en Periscope... ...por cierto... ...estamos pendientes de publicar... El logo de Radio Vías. En la página de Facebook, en Twitter aún no lo he publicado el enlace, pero en la página de Facebook sí, de Radio Vías, en la mía también. Bueno, que, que es la de todos, ¿no? Cecilio Ocea. Un enlace para que podamos elegir la gente, el logotipo de la radio, de la gente, para la gente que se emite en directo cada lunes desde las vías. En facebook.com barra Cecil Ocea, facebook.com barra... Radio Vías y ahora también enseguida lo publicaré en Twitter ¿eh? para que lo podamos elegir y además otra noticia tenemos número de teléfono de Radio Vías tenemos número de teléfono para que ya podáis participar incluso antes de comunicarlo aquí a la gente ya podéis tomar nota antes de publicarlo el teléfono es el 644-060-570. 644-060-570. Y podréis participar, podremos, podemos participar todas las personas de... Diferente forma, ¿eh? podéis enviar una, un mensaje de audio a WhatsApp, un mensaje de audio a Telegram. A ser posible, acompañarlo de, de un texto en el que expliquéis, ahí es, Lola, muchas gracias, en el que en el que expliques sobre qué va el audio, porque así pues nos reduces un poquito la incertidumbre. Si quieres dar un mensaje de apoyo, dices me, mensaje de apoyo. Pones tu nombre y el lugar desde de, de, de, desde donde lo envías, ¿no? Whatsapp y Telegram Whatsapp y Telegram 644 060 570 Habrá también, seguramente, secciones interactivas Pues... Por ejemplo, quizás la pregunta de la semana y que, y que pueda responder a esa pregunta sin estar sin estar aquí. O, por ejemplo, también entrevistas a personas a las que tú le envíes esa pregunta, ¿no? Seamos la gente que pregunta a la gente. Entonces, queda inaugurado ...el número de teléfono... ...insisto, sobre todo... ...telegram y whatsapp... ...telegram y whatsapp... ...envías los audios... ...y luego, pues esos audios... ...a la radio... ...saludos Juan... ...bueno, hoy aquí... ...numerosas personas... ...esto sí que es... ...el Consejo de ministras ...y no el de... ...Pedro Sánchez... ...aquí sí que hay mayoría mujeres... ...totalmente... ...el nuestro también eh... ...pero hoy hay polémica... ...de si se llama consejo de ministra o no... ...pues, pues por qué no... ...son personas... ...son ministras ...pero como si fueran hombres... ...bueno... ...fijaos... ...fijaos la cantidad de gente que hay... ...repite el número... ...venga... ...644... ...060... 570 644 060 570 Buenas Ana ¿Qué? Ah, yo te avisaré yo te avisaré para lo que es? Sí, para... Eh, son una jornada sobre derechos humanos Entonces, personas que se dedican al activismo ...sobre los derechos humanos... ...van a hablar allí de su propia experiencia... Ah, ...entonces tú vas a hablar... De, de, de, ...de la experiencia tuya... ...y de tu banqueta... ...porque si tu banqueta hablara ¿Ah? ...pero bueno, ya hablas tú... ...por la banqueta y por ti... ...ay, me regalaron ...yo he hecho una, una, una camiseta... Sí. Me, ...que me ha hecho una ilusión... ...me viene un chico... ...que no, no, no lo tengo yo por aquí conocido... ...dice... ...señora Ana, me ha dado un compañero mío... ...un amigo... ...que es un artista... ...me ha dado esta, un regalo para usted... ...y me saca una camiseta blanca... ...conmigo sentada en la silleta yo... ...el dibujo ese de sentada yo en la silleta... Sí, sí, sí. ...y yo con un pie mm, sostengo el, el ave... ...con el pie este estoy sosteniendo el ave... ...mira a mí fue una ilusión y una risa que me dio que para qué... ...y le he encargado una para mi hijo... No sé cuándo me la traerá, porque hace las camisetas, ¿eh? tiene esas negras, ¿no has visto tú una negra que hay? Que, que tiene así una cosa en rojo... Sí, sí que de el ave el, cor, el corazón de Murcia. Es exactamente, el pues esa le he yo a mi hijo para que me traiga para mi hijo. Uno digo, ya le haré un poco de gasto al muchacho, porque tampoco le sobrará tanto el dinero el pobre hijo, que yo no lo conozco, no sé quién es, pero vamos, que me hizo mucha ilusión. Le di las gracias y... Y ahora pues estamos muy contentos, ¿Qué? tenemos un motivo de estar sí. muy contentos, ¿eh? ¿Ha ido a la, a, la, a, la, a la bloquería ¿A la peluquería? Uh. Fui el cuándo fue. Hace poco, ¿no? El lunes. Has visto, has visto, yo te veo, eh, digo, yo te veo ya un poco cambiada, eh. Se va el delegado y ya el tema has cambiado, Ana. Sí, sí, sí. Hay que motivos para celebrarlo, tenemos ya madrid. Qué paso más gigante hemos dado, conectar Diego con esa... al frente que va a ser el presidente de aquí de la comunidad de, de Murcia. Menudo cambio hemos dado. Gracias, gracias. Y desde aquí te mando un abrazo muy fuerte. Y mira, me pusiste esto, que veas que no me lo quito. Me dijiste que si me lo quitaba no venía a las vías. Yo me lo llevo y tú no vienes, así que ven pronto a las vías. Que quiero verte y darte un abrazo. ¿Cuánto tiempo le damos a Diego con esa para que quite el muro? ¿Cuánto tiempo le damos? No sé, yo ya, yo confío plenamente en él. Confío totalmente en él. Y yo sé que en el momento que pueda, lo primero que quita es la policía. Lo primero. Enseguida, las multas, a ver si puede también las multas, que las multas es muy importante. Se las quita. Todas, porque son. Es que este hombre. Pues vamos a ver, vamos a ver. El tiempo. Porque a las personas. Hay que darle 100 días. ¿Cien días? días? Hay que darle 100 días. 100 días. No, pero esto va a ser antes. 100 días. Eh, Diego, estamos en el ducentésimo sesagésimo octavo. Pues en el trigésimo sesagésimo octavo ya veremos. Diego, Diego, Diego, ella te da 100 días. estoy segurísima, pero segurísima que vas a hacer todo cuanto puedas. Yo estoy esperando que quites todas las multas. Tenlo en el pensamiento porque son multas arbitrariamente hechas por este individuo que se va y después que Carlos que sabes tú que Carlos es una persona muy buena a ver si tú con cariño puedes poner un poquito de cariño en ese en ese momento y luego además la policía que se vaya que no a estos pueblos que, por, por supuesto porque yo te lo digo de verdad yo estoy dispuesta si esto no fuera así te lo juro te lo juro por mis hijos que si esto intentan tapar aquí estos pueblos ...es que ponen los muros, me tiro en, ...en las vías me acuesto, me puesto en las vías... Y ...quien quiera que se acueste conmigo, pero me puesto en las vías... ...y eso... ...exactamente... Ana. ...eso lo tengo fijo, lo digo en serio... ...pero yo sé que no va a pasar eso, porque confío plenamente en ti... ...confío en ti, Por sé eso. que lo va a hacer muy bien, muy bien... Pues ...te mando un abrazo muy fuerte... ...ana, pues tú le das 100 días... ...yo ahora voy a... ...50 no, yo ahora voy a hacer una encuesta en Twitter... Donde os animo a participar de cuántos días le damos a Diego con esa. Ana, 100. Vamos a ver el resto cuánto le damos. Ahora enseguida agarro el móvil yo y doy, creo la encuesta. A ver. Doy, yo le doy 100, pero sé que va a ser antes. Yo, a ver. En no, 100 días... Que no, que no, que no lo van a cerrar. Tener seguridad vamos a ver. Que no lo cierra Os lo digo yo, tener seguridad no lo cierran. No lo van a cerrar. Seguro, pero seguro, seguro. Tener esa seguridad, que no lo cierran. Eso es la pura verdad, ¿eh? No lo cierran. Vamos. Que no, que no lo cierran. Diego, un abrazo muy fuerte y sé que vas a hacer todo lo que pueda y más. Oye, Nosotros. Diego, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, porque a ver. Ana, donde pone la confianza, ¿eh? Donde pone los huevos, luego quiere tortilla, ¿comprendes? Es decir, como le falla a Ana... Como le... No, no. Como le falla a Ana, ella no... Eh, cuidado con Ana, eh. Cuidado con Ana. Ella te da 100 días hoy. Ya no vamos a ver. Pero a Ana no le falle porque, pero yo sé que va a ser antes. Antes. Nos vamos a ir tranquilicos todo el mundo a la playa, en nuestras casas. Vamos a hacer aquí una comida. Te invitamos a la comida que vamos a hacer, Diego. Que va a ser de Órdago. Venga. Vamos. Va a ver Joaquín. Necesitas que te eche una mano. Que te... a ver. ...vamos a ver si... ...buenas noches... Buenas noches vecinas y vecinos... Joaquín Contreras... Eh, ...con la reunión que ha tenido con el nuevo ahí. delegado del gobierno... Vosotros. ...buenas noches de nuevo... ...y voy a tratar de comunicaros... ...lo que... ...la impresión que hemos sacado de esta reunión... ...que hemos mantenido con... ...digo con esa... ...estábamos citados para mañana pero le hemos apretado urgía, no queríamos no queríamos dejar pasar ni un solo día y nos hemos encontrado con que nos hemos entrevistado con el delegado del gobierno en, en esas en, en esas pocas horas eh, todavía no es delegado del gobierno pero eh, mientras no eh, salga en el boletín oficial del estado pero vamos, se puede dar por seguro que que es, va a ser el nuevo delegado del Gobierno. No creo... Todas las comparaciones son odiosas, dice el refrán, pero no cabe duda que aquí va a haber una comparación entre el nuevo y el viejo eh, delegado del Gobierno, pero lo dejo, obvio, esa comparación, y ya queda de vuestra parte. Hemos mantenido una reunión con una, con una persona, no estaba él solo, estaba el secretario de Infraestructuras, el que entiende de comunicaciones y de infraestructuras, que es Alfonso, un diputado de la Asamblea Regional, que es el encargado de, de transportes y de infraestructuras, y con alguna otra gente, puntualmente ha estado el, el que va a ser el, el número uno del Ayuntamiento, ha estado también Susana Hernández un momento, y... Eh, ...hemos mantenido una, una conversación muy abierta... ...muy disponible... Eh, ...la verdad es que Domingo no está por aquí pero... ...hay que felicitarlo porque ha sido... ...se había empollado muy bien el tema... ...como si fuera un tema de oposición que se lo prepara uno bien... ...y eh, bueno pues le hemos explicado... Eh, ...con todo lujo de detalles... ...cuál es nuestra tesis que es la misma de siempre pero lo que se puede hacer en este año o año y medio que pueden estar gobernando el Partido Socialista. Eh, nuestra tesis era, era, no es nueva, era conocida por ellos, pero hemos, hemos insistido en que el AVE no puede venir en superficie, que hay una, una solución alternativa que es Beniel, que os puedo decir que, él mismo lo ha dicho, que Beniel nunca había sido, había sido la tesis oficial del Partido Socialista. En la, en la conversación ha salido otra opción que podría ser los dolores, pero finalmente la tesis eh, ha sido admitida como la más viable, la más posible, la más barata, la más coherente, la mejor. Beniel, ha faltado, le ha faltado decir Beniel Contemero... Bien. y eh, hemos, plant hemos planteado como, o, como una tesis eh, posible porque esa no ha sido puesta en práctica porque quien gobernaba en Murcia y en Madrid le interesaba no ponerla en práctica que es Camarillas pero le hemos, le hemos dicho abiertamente que Camarillas puede estar abierto antes de la llegada del AVE a Beniel ni a ningún sitio y que es una opción que al fin y al cabo también ellos, ellos la pararon porque eh, fue José Blanco, el ministro de Fomento que paralizó esa infraestructura, pero fue el mismo ministro el que es una obra del Partido Socialista. Total que eh, le hemos estado un poco engatusando, por decir de alguna manera, esa tesis, y al final, al final mmm, la, han hecho, la han hecho suya, y podemos tener, podemos tener como muy viable. ...que Camarilla se abra para viajeros... Eh, ...en torno al, fin, al final de, de este año... ...pueda estar... ...porque aquello está terminado... ...tan solo falta... La, ...la intervención... ...de la Agencia de Seguridad Ferroviaria... ...que no ha entrado... ...porque el Partido Popular... ...no le ha pasado el tema... ...le interesaba que dejarlo en los cajones... ...pero esa es la única gestión que tiene... ...y por ahí... ...pueden haber... Eh, puede el, el viaje a Madrid se puede aligerar en media hora incluso ellos hablan de que eh, tienen perspectivas de que pueden haber eh, puedan echar mano de algún tren más moderno que los talgos y los sactarias actuales pero en fin, ellos nos aseguran que se mantienen en su tesis de que la, el ave no llega en superficie y que nosotros hemos destacado, hemos subrayado que eh, lo que supone de generosidad por parte de, de, nuestros, de, nuestros barrios, de nuestros barrios, por parte de vosotros, el tener que soportar una obra pública que va, va a durar ahí eh, tres o cuatro o cinco años con todo lo que va a producir de contaminación, de ruido, de polvo, etcétera, pero hasta ahí estamos dispuestos a asumirlo y somos así de generosos pero lo que no vamos a permitir es que por ahí pase el ave antes del soterramiento. Se le ha quedado claro que lo que tiene que hacer es suprimir, no paralizar las obras, sino paraliz paralizar la electrificación de esa vía. Con lo cual. que es el que más ha estudiado el tema este de la electrificación, la empresa que lo tiene adjudicado y todo, que no es Ardesa, la electrificación es de otra empresa, que es la que trae la electrificación de la vía desde Montfort del Cid hasta Murcia, y eh, vamos, que es una tesis viable, ni siquiera supondría ningún... ...ninguna... ...necesidad de... de, de ...pagar el, el, ...a esa empresa porque... ...no es, no es una suspensión... ...no es una, una obra que se le quita de las manos... ...sino que... ...en los últimos kilómetros... ...se suspendería... ...ese, traf, ese trazado... ...esos dos kilómetros y medio que hay... ...desde el Reguerón hasta aquí... ...y la haría... ...después... ...cuando esté el soterramiento hecho... ...es decir, que no pierde... ...sino que ese trabajo lo aplaza... ...unos años... ...y no, no es un trabajo que se le quita... ...en fin... ...hemos visto... ...que hay posibilidades de... de que las cosas se puedan... Eh, puedan mejorar... ...no quiero ser... ...lanzar cohetes al aire... ...ni mucho menos, pero... ...nos encontramos en una situación... ...favorable para nosotros... Él, él no es delegado del Gobierno todavía, mientras no salga en el boletín oficial del Estado. si sí sabemos que el viernes eh, será el primer, el primer eh, Consejo de Ministros y pudiera ser que en ese Consejo de Ministros sea nombrado. Se compromete que el primer acto que haga como delegado del Gobierno sea venir a las vías y paralizar la presencia policial que en estos momentos tenemos. y se compromete a terminar con esa con esa situación aunque bueno pues algún control por, de la policía tendrá que haber pero como en cualquier barrio de murcia eh, lo que nos ha pedido es eh, de nuestra parte es el compromiso de con esta perspectiva de que no no sea nadie pueda justificar la presencia policial porque aquí se hacen actos de violencia que no hemos hecho en ningún momento hasta ahora y debe ser nuestra nuestra postura eh, de, cara, de cara a esta nueva situación yo creo que eso es un compromiso que podemos asumir todos si se van dando pasos en nuestra dirección pues nosotros vamos a mantener nuestras movilizaciones y nuestra presencia aquí, pero con la misma actitud pacífica que hemos mantenido hasta este momento. Se le, hemos, se le ha explicado muy bien cuál debe ser, porque eh, estamos trabajando contra reloj. Esto no, no, no empieza en una legislatura y tienen cuatro años para realizar un proyecto. Les queda un año o año y medio y se les. Les he explicado muy claramente que en ese tiempo eh, no se pueden hacer nada más que determinadas cosas, pero se pueden hacer, se pueden hacer. En la licitación de la, de, de la estación de Barrio Mar y la llegada hasta Londuerma eh, va a salir de inmediato y el proceso de licitación y de, y de adjudicación a las empresas constructoras siempre es un proceso que dura meses pero eh, se ha comprometido en que sea lo más, brevemente, lo más breve posible eh, eh, en, de seis meses a ver si puede que no sea necesario llegar a esa duración pero seis meses sería la duración normal de publicidad, de dar tiempo a que las empresas concurran de que hagan ofertas de que luego se abran las plicas etcétera etcétera bueno y esa esa es la, la situación podría podría eh, podría darse el caso que en las tres en las tres fases que quedan siguientes la estación barrio mar y no que podrían adjudicarse como son proyectos distintos se pueden adjudicar a la vez a empresas distintas incluso pero pueden no hay por qué esperar a una para empezar la otra sino que puede empezarse a trabajar en, en las tres fases a la vez de manera que eh, eso aceleraría el proceso bueno, eh, esta es la, la actitud que hemos, con la que hemos hablado y bueno, pues hemos salido satisfechos porque hacía mucho tiempo que no se hablaba con un gobernante eh, con una actitud eh, que es con la que hemos tenido eh, no eh, podría, podría pensarse que es que esto es darnos palico, palmaditas en la espalda en la espalda y para salir contentos pero yo creo que es algo más que eso porque en, en, en la forma de hablar ya no somos niños algunos de los que hemos hablado y el dedo tampoco nos lo chupamos creo que es una, es una situación nueva Allí hemos estado Juan Vicente, ha estado Manolo Chagón, que está por ahí, él como abogado, ha estado Esparcia, ha estado Loli García. Y mmm, si tenéis algo que añadir, que debéis añadir, eh, discrepéis o no con lo que yo he dicho, o apostilléis, eh, o de, digáis algún matiz nuevo, pues hacerlo. Y ya está. Creo, creo que no nos podemos dormir. Yo le, he dicho a él, yo le he dicho a él que aquí abrimos alguna botella de cava el viernes, pero que gobierne quien gobierne el soterramiento se defiende. De manera que no nos casamos con nadie y defendemos el soterramiento con, con el gobierno que tengamos, sea del signo político que sea. El muro, el tren necesita un muro. No hay tren sin muro. Entonces, lo, en lo que ahora no hay tren sin muro, los trenes que aquí tenemos cuando iban para Barrio Mar, pues tenían una pared que ahora mismo es más baja porque ha subido el suelo. Pero esa pared así con arcos que, que ahora mismo llegan a metro y medio poco más, en su momento eran de dos metros y pico. Eh, no se veía el tren. Eh, ...no se podía uno asomar y ver el tren... ...porque el suelo ha subido... ...todavía hay algunas casas... ...viejas de las que estaban a nivel del suelo... ...que ahora hay... hay ...para entrar a ellas... Hay que, ir, ...hay que ir escalones abajo... ...porque la ciudad sube de nivel... ...y las casas antiguas... ...se quedan al nivel antiguo... ...pero... El, ...el centro de nuestra presión es... ...que no se electrifique la vía... ...que no se pongan catenarias y los pies los pies de catenarias que hay, que, que los desmonten, y desde luego que lo que no se va a poner es el cable. El cable. Y de ahí, de ahí, si no se pone catenaria, no es vía nueva legalmente para la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y si no es vía nueva, se mantienen los pasos a niveles que tiene la vía vieja que es. Esa es nuestra, eso es en lo que tenemos que centrarnos. ¿La. ¿La señora? ¿La señora? que efectivamente eh, ese muro es necesario quizás no, no, no es en concreto, pero, pero ya está hecho ¿vale? se podría haber hecho algo más liviano pero costaría más quitarlo y sería más difícil justificar ¿no? eh, para, para, para los que vienen ahora y, y sobre todo el, el compromiso del, de Diego con esa de que, de, que, de que va a quitar la policía de allí ¿no? No, no, no va a haber ni un coche de patrulla, a lo mejor, pasando, pero que, que esto lo van a mirar, ¿no? Que eso es inaguantable. Ha salido de modus propio, de su parte, que quería venir aquí a, a, un poco a significar ese acto, ¿no? De despedir de a los policías que se fueran y nosotros quedarnos aquí, pues, sin, sin, como todos todo, todo, los días en cualquier barrio de Murcia. Además, a mí no me molesta la policía, me molestan las catenarias. La pasarela. que el muro, el muro ya está hecho. Tiene que continuar porque por ahí tiene que pasar un tren para que, la, para que haya un la servicio la de tren y la obra. Entonces, mmm, pero eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema porque cuando esté soterrado eso desaparecerá. Igual que la pasarela. La pasarela, la pasarela, cuando la quiten tenemos que hacer un fiestorro pero de padre y muy señor mío. De padre y muy señor mío porque desaparecerá. Entonces, lo que hablábamos juan y yo cuando salíamos, que si no, <ríe> si no va a haber policía. Eso, eso es secreto Calla, estamos en familia, Juan y somos una gran familia. Es que nos comentado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si no va a haber policía, ¿dónde nos vamos a ver? dónde que no cortarán, los autobuses pasarán y, la... y entonces le he dicho eh, juan eh al Jardín de la Campada, Ahí vamos a estar controlando desde ahí todo. Y nuestras reuniones allí. Y todos nuestros días allí. O sea, que esta hermandad y esta convivencia de la gran familia que somos, vamos a seguir manteniéndola en el Jardín de la Campada. O sea, que, que esto no se puede perder. Esta armonía, esta armonía que tenemos, esta gracia que tenemos, esta convivencia que tenemos, esto no se va a perder. Estaros tranquilos que vamos a seguir todos juntos y, y luego controlar, controlar también, vigilante, porque es lo nuestro, vigilar nuestras vías para que se soterren y que el paso a nivel siga abierto para poder caminar y pasar de un lado para otro que no, pier que no perdamos nuestra eh, diaria, nuestra diaria eh, eh, convivencia, nuestra, que nuestra... <ríe> para que no perdamos nuestra convivencia, ni, que no rompan nuestro movimiento diario de nuestros barrios, que eso es lo que nos tenía medio muertos. Pues eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, vamos a tener movimiento, vamos a tener nuestro ave soterrado, cuando venga, viene soterrado y mientras tanto nosotros a convivir y a disfrutar de nuestra convivencia. Porque ya es que pasa una cosa, es que ya no sabemos qué vamos a hacer. No, no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces. Esta armonía nuestra, esta fuerza que tenemos y este coraje que tenemos para conseguir todo lo que estamos consiguiendo no podemos perderlo, porque ellos trabajarán, los políticos trabajan pero el pueblo se tiene que seguir moviendo porque para conseguir las cosas es el pueblo el que tiene que luchar y trabajar por ellas ellos trabajan de una manera, pero nosotros trabajamos de otra y es reivindicar nuestros derechos, nuestra verdad, nuestra convivencia nuestra no. movilidad y nuestra dignidad, que eso está por encima Bien. de todo. no podemos permitir que nadie la que No podemos permitir que nadie la dicho que No podemos cortar aquí porque estaremos en el jardín controlando. Sí. sí. Por otra parte, ya terminamos decir que todas las acciones que están emprendidas siguen su curso. Las denuncias que hay en la, en la Fiscalía de Murcia, las que han llegado a la Audiencia Nacional por diversos cauces, siguen su, su marcha. Y, mañana o pasado van a haber novedades de estas porque el fiscal al que nosotros presentamos denuncias el fiscal tiene que buscar informes eh, o documentación en la que no puede fiarse de nuestra de nuestro aporte de documentación o informes en la que nosotros nos agarramos, sino que él tiene, por su cuenta, la Fiscalía tiene que abrir una vía eh, probatoria distinta de la nuestra, que podría rebatir, podría haber un informe sobre esa escalera que dijera que es segura. Y entonces pues tendríamos que envainárnosla, por decirlo de alguna manera. Es un, es un mal ejemplo. Quiero decir que el informe, el fiscal a la misma vez que recibe una denuncia y recibe nuestros informes que la avalan él pide los suyos pues bien, hay un informe que se va a publicar mañana, seguramente que favorece nuestras tesis y no es nuestro informe es un informe independiente de manera que nosotros seguimos es una lucha por la dignidad ...de nuestros barrios y eso no lo vamos a abandonar... ...somos el punto de mira de mucha de toda España... ...aunque también hay interpretaciones para todos los gustos... Eh, ...y lógicamente en, entre esas posiciones... ...pues caben las visiones o actitudes críticas... ...eso es incuestionable y es admisible... Sobre todo las que son con buena intención. Pero la lucha sigue y creo, creo que podemos ser más optimistas que éramos la semana pasada. Nada más. Gracias. Bueno, ya ha acabado la intervención pública de Joaquín Contreras, vamos a, a entrevistarle y a resolver las diferentes dudas que tanto aquí la gente como a través de Internet han ido formulando. Si queréis que le haga alguna pregunta a Joaquín en este momento, me la podéis escribir en Facebook, en YouTube o en Periscope. Vamos a preguntarle a continuación. Saludos, Diego, que estás en Facebook. Diego Martínez, Pili, Gustavo, Pedro, toda la gente que estáis ahí. También me ha parecido ver a Sergio, a Nuria, en Periscope y bastante más. Loli también está. Carmen. Todas las preguntas que tengáis, ahora, ¿eh? escribirlas y le hago yo esas preguntas a Joaquín Contreras. Si no se me va antes, vamos a compartir también. Eva, Inma, Noelia, Marcos, Ángeles, Nuria, Loli, Lola, María José, Mari Carmen, Toñi, Aurora, José Luis, bueno, tantísimas personas. Sí, Carmita, sí, sé sí, policía. Vale, está Carmen preguntando si hay policía. Sí, sí, hay policías, hay, hay un furgón, hay dos, lo que son furgonetas. La, el furgón está en el lateral, en la calle, orilla de la vía. No hay furgones en la en las en, en medio de la calzada. Ahí hay cinco o seis policías. Entonces, claro, acostumbrados a la presencia habitual, pues no la hay. ¿Eh? Ahora, si habiendo menos policía, construyen el muro más rápido, pues también te digo una cosa. <risa> sale más rentable también, ¿eh? Le sale más rentable. Vamos a ver, vente, Dani. Vamos a ver. Si sí, ahora vamos a... Estoy atento a las preguntas, ¿eh? Estoy atento a las preguntas para hacerle a Joaquín, antes de que marche, que está hablando con la gente, que le están haciendo también sus respectivas preguntas. Madre mía, Carmen. ¿Qué, qué cachondeo se traen aquí, eh? ¿Qué cachondeo? Mira, mira. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira. <ríe> sí, sí, corre, corre, corre. Que no se mira, mira, mira, mira, aquí, eh. Carmen, Carmen, mira aquí, Cecilio eh. vamos a pedirte el milagro del muro, ¿El milagro del muro, de que se caiga, ¿no? ¿O qué? Ya se tenía que haber caído? ¿Se tenía que haber caído? Sí. Que ya se desaparezca. Tenía. Desaparezca. Ay, por. <ríe> qué cachondeo se tienen aquí. Vamos a ver. Marchamos, a ver si antes de que se nos vaya Joaquín nos responde, quería mostraros un poco también el cachondeo que hay en torno a las vías. Joaquín, antes de marcharte, unas preguntas que, que, que está haciendo la gente, vente por aquí. Vamos a ver, si tenéis preguntas para Joaquín, aparte de las anteriores, aparte de... A ver... Sí, Carmen, ha hablado con Diego Conesa. A ver, Joaquín, has hablado con Diego Conesa, que ya es el actual delegado del Gobierno, ¿no? Y es también, sigue siendo candidato para la presidencia de la comunidad autónoma. Yo en ese, en ese entresijo del partido no... No sé, porque yo no soy del partido. No, del no, no, partido. no. pero quiero decir, pero, en, la, sí, ¿en la conversación el partido? No, él es el secretario general, es el, es el candidato mm, eh, a, a las elecciones regionales como presidente, pero vamos, yo esto no te lo puedo certificar, no sé si, si tendrán que haber primarias o no, pero en principio, de momento, sí. es él. Creo, sí. creo recordar que estos días también iban a anunciar si iba a, a ser candidato, pero que seguramente iba, iba, iba, iba a serlo. A ver, ¿qué está en las manos de Diego Conesa y qué no está en sus manos para hacer respecto al muro, la pasarela, las multas? ¿Qué está en sus manos y qué no está en sus manos? Bueno, son cosas distintas. En el tema de las multas, que ha sido... Lo último que le hemos preguntado, eh, bueno, pues él, él no puede, ningún delegado del Gobierno puede prevaricar. Hay unas sanciones impuestas y abiertas, pero eh, depende de la actitud eh, con la que se esté de la parte de la delegación del Gobierno, porque muchas de ellas no están bien, bien puestas. ...están basadas en hechos que no han ocurrido... Eh, ...incluso algunas puede que no estén... Eh, ...la condición temporal de la imposición... Eh, ...también eso tiene un tiempo que caduca... ...en todo esto... Eh, ...depende mucho la actitud... ...del delegado del gobierno que es... ...el que, el que tiene que imponer la sanción aunque en, en este caso ha sido otro anterior, pero es el que recibe las impugnaciones, las reclamaciones y eh, depende de la actitud eh, que se tenga, porque eh, la aplicación de la ley eh, también, mm, no digo yo que sea arbitraria, pero sí que se eh, puede someter a, a cierta interpretación y a cierta... ...aplicación más flexible y eso eh, se puede dar se puede dar por seguro en, en, en este, este delegado del gobierno. Eh... Dijo en su, en su momento Francisco Bernabé, en su época de delegado del gobierno... ...que si la gente no se portaba bien recibirían saludos cordiales, no Re, recibirían sanciones... ...¿Ha dicho Diego o ha dado alguna recomendación... ...para que la gente se porte bien? No, no ha hecho... ...no ha hecho... ...recomendación... ...ni consideraciones sobre eso... ...él mismo... ...él mismo... ...ha dicho en otros momentos... ...que lo que aquí se estaba haciendo... ...era una represión desmedida... ...y él lo primero que se ha comprometido es... ...el primer acto como delegado del gobierno... ...va a ser después de que se publique en el boletín oficial del Estado... ...y se ha nombrado, eh, puede que ocurra eso el viernes que viene... ...en el Consejo de Ministros, tampoco es seguro... ...se ha comprometido a que el primer acto sea venir aquí a las vías... ...y a despedir eh, las dotaciones policiales sobredimensionadas que hay aquí... Eh, ...se ha comprometido a que la presencia policial sea la misma... ...que en cualquier otro barrio de Murcia... Eh, ...pero no una... ...una... Eh, ...presencia permanente y con estas dimensiones que... ...está teniendo aquí... ...desde el 15 de septiembre... ...eso ese es su compromiso... ...el acto... ...más o menos ritual... Mm, ...se ha comprometido a venir... ...a venir aquí y... ...en un acto... Eh, ...de cierto ritual... Eh, ...despedir a las a la, que llamamos lecheras... ...porque no volverán a estar en el ámbito de, de las vías... Eh, ...porque no las consideran necesarias, vamos... ...había una... ...una viñeta, creo que era de Eneco... ...en la que había un muro, ¿no?... ...bueno, una pared... ...con un cartel que indicaba... ...proteste usted aquí... La pregunta es, ¿el proteste usted aquí en el Jardín de la Acampada, de quién ha sido la iniciativa? No, eso, eso, eso ha sido una propuesta que ha surgido aquí esta noche, porque el Jardín de la Acampada pues es el, no deja de ser un punto simbólico pensando en aquella acampada inicial de la que surgieron las movilizaciones posteriores. La acampada entre el 5 y el 12 de septiembre fue el, el lugar físico en el que la gente perdió el miedo eh, a lo que mucha gente entendía que éramos una panda de locos, que algunos decían que estamos defendiendo intereses de partido y cosas por el estilo. ...aquella semana sirvió para que eh, los vecinos se acercaran... ...intercambiaran opiniones con nosotros... ...vieran, comprobaran que éramos personas como ellos... ...vecinos de nuestros barrios y que no nos movía ningún interés... ...sino el interés general... ...y entonces, bueno pues... ...ese lugar, ese lugar que es el jardín... ...que se ha llamado y seguramente se llamará en lo sucesivo... Jardín de la Campada, ...pues eh, fue un... ...fue un lugar en el que... ...en el que empezaron... ...actividades culturales... Eh, ...incluso se hicieron exposiciones de pintura... ...de los colegios de la zona... ...en un, en un día concreto... Eh, ...bueno y... Eh, ...es un lugar... Mm, ...con un recuerdo... ...reivindicativo... ...pero cordial... ...y entonces... La propuesta de esta tarde ha sido eh, pensando en un futuro futurible en el que las movilizaciones hayan terminado porque el soterramiento se haya llevado a cabo, ese lugar de la acampada fuera un lugar de cita y de rememoración eh, cordial y afable de, de esta movilización. Entonces, mañana mismo la gente que está viendo esto, la gente que... Que está que la vean. Mañana tienen que venir aquí mismo a movilizarse en este Paso de Cebra, en esta calle, en esta plaza de soterramiento. La plaza de soterramiento es el lugar. Hoy era el día 100, 268. 268. Pues mañana será 269 y 270. O sea que las movilizaciones no van a cejar hasta que haya una prueba evidente. ...de que las obras del soterramiento son irreversibles. Entonces, eh, todos los días nos vemos en este lado... ...no en el jardín de la Campada. Lo, lo digo porque... ...hay como cierta confusión de a dónde hay que ir. Todos los días nos vemos aquí en las vías. ¿Aquí, en este en el lado? mismo lugar. En el mismo lugar. Sí. Entonces, ¿en qué momento se trasladaría... ...una, o sea, la protesta al jardín de la Campada? No, yo, yo eso no me, yo me atrevo a decirlo... Porque yo, que ni siquiera soy, eh, no soy defensor de liderazgo, y eso lo digo yo, que algunos me señalan como, como mmm, arrojándome cierto papel de líder. No, yo no creo en los liderazgos, no creo en los líderes, pues mucho menos yo no me atrevo a dar consigna alguna. Es decir, eso... sobre la marcha Sobre la marcha, aquí se han ido tomando acuerdos cada noche... Y será la propia asamblea permanente que tenemos aquí cuando decidamos si nos vamos a la, al jardín de la acampada o, o, o nos vamos a otro lugar o suspendemos la movilización. Pero eso será un acuerdo de, de esta asamblea permanente que es la cita diaria aquí en, en la plaza de su ¿Y te ha dicho con esa si la hora de la pasarela va a continuar o la va a paralizar? Hemos hablado de muchos temas, eran, en ese tema de la pasarela no hemos, no hemos, no hemos llegado a... Importante eso, ¿eh? Pero mmm, lo importante es la paralización de la electrificación y que no se pongan catenarias. Eso caerá por su propio peso, eh, incluso podría ser un, un monumento al absurdo... Eh... <risa> pero vamos, no, no digo, no estoy diciendo yo que se mantenga, pero el, el, el nudo gordiano de la cuestión es que no se pongan catenarias, que no se pongan, que no se sigan levantando pies de, de catenaria y los que hay, una vez que no se instale el cable, pues se desmontarán, el muro, la separación de tren y viandante es necesaria. ...no hay tren urbano en ninguna ciudad del mundo... ...que no esté separada por una valla, por una reja... ...por una separación... ...los viandantes no pueden mmm, llegar directamente al tren... ...si no es en, la, en los andenes de la estación... ...y por lo tanto eso es algo que nosotros... Y, ...y Santiago el Mayor lo tiene asumido... Desde Murcia, ...desde aquí en dirección a Barrio Mar... ...ha habido un muro de piedra... Eh, ...unas paredes de piedra que tenían un arco eh, cóncavo, boca abajo... Eh, ...que se iba sucediendo eh, hasta llegar a, a Barrio Mar... Lo, ...y luego allí había una valla metálica... ...que es la misma que había de aquí en dirección a los dolores... ...es decir, ¿qué separación de tren y viandantes tienen que haber? Y Joaquín, para la gente que vive aquí... ...y para la gente que vive aquí, que viene a la Pías... ...y tanto la gente que todavía no ha venido a la Pías... ...cuando vean que se están haciendo obras... ...¿cómo saben si se tienen que alarmar... ...o si esas obras forman parte de, de lo que normal... ...lo digo más que nada para que quien esté viendo esto... ...pues no viva con esa incertidumbre, ¿no?... ...para que sepa claro cuándo se tiene que alarmar... ...y cuándo no, porque una persona cuando ve obras pues igual no distingue si esas obras son de las que sí se tienen que hacer o de las que no. ¿Qué obras son las que no se tienen que hacer y cómo se puede detectar eso? Bueno, aquí se ha optado por un sistema, un sistema que tal vez no es, sin lugar a dudas, no, no tal vez, sino sin lugar a dudas, no era el mejor para que tuviera menos impacto y menos afecciones a los vecinos. Lo... Lo que hubiera tenido menos afecciones era una tuneladora, que es como se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, eh, como se ha hecho en otros lugares, en Madrid, cuando se han trabajado en la M, en la M que se ha soterrado en mucho, en, en gran parte de su trayecto. Aquí se ha tomado otra opción. Reclamamos ahora que se haga, que venga la tuneladora. Pues eso supondría empezar de cero suspender esto para empezar... ...un desde cero... ...y eso alargaría el proceso... ...por más tiempo... ...el sistema que hay es... ...el de muros pantalla... ...en el sur y en el norte... ...que luego se... ...se cierran con un techo que es... ...otro muro también de... ...del mismo espesor... ...pues un metro de, de espesor... ...un muro blindado y armado... ...y... Eh, después de que esté hecho ese, ese ámbito, que son dos muros pantalla con su techo de hormigón, se vacía el interior y por ahí es por donde transcurrirá el tren. Es, mm, es un método eh, más, mm, menos evolucionado, menos moderno y que tiene más afecciones. Es el que vamos a tener aquí y eh, mm, eso... ...traerá consigo el que se hagan primero los muros pantalla... ...tal como se han hecho en el ámbito de la estación... ...aunque no había proyectos, se han hecho ahí... ...como se están haciendo desde la senda de los Garres... ...hacia Los Dolores... ...y así se tiene que hacer todo en todo el ámbito... ...en todo el lado sur de ese de ese área... ...y luego tendrá que hacerse en el norte. Entonces para... ...entonces el, el muro actual... ¿Se debe reconstruir y a acabar hasta cerrar este paso a nivel? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? No. El... Vamos a ver. Lo digo porque hoy es un día de mucha confusión para la gente. ¿eh? Entonces, para hablar es claro, porque luego eh, surgen muchas preguntas. El inconveniente mayor era la electrificación, eran las catenarias. Al... Si no hay catenarias se entiende que es la misma vía actual y entonces se mantienen los pasos a niveles. La obra entre paso a nivel y paso a nivel no, no interfiere en la permeabilidad. El punto crítico puede estar en el momento en el que esos muros pantalla llegan al paso a nivel. Pues bien, al no ser una vía electrificada, hay un sistema que es que en el momento... Nos movemos para acá porque están. Sí. Ponte aquí para aprovechar sí. la luz de, de aquí arriba. En el momento en que el muro pantalla llega, bien? llega al paso a nivel, tenemos planos de una situación anterior en el que no se contemplaba la llegada del ave y los planos no los tengo aquí, pero otra noche. Puede, puede, puedes verlos y, y mostrarlos Ahí, el, el, el, en, en, esa estra, en esa estrategia de construcción plantea que esta calle esta calle se desviaría a la zona que ya está hecha, los muros pantalla pasaría por la encima de esa zona que ya estaba preparada para soterrar y entonces se haría el soterramiento aquí y una vez que estuviera hecho en este trozo, de nuevo se recuperaría la línea recta. Pero tan solo tan solo consistiría en que esta calle que es recta tuviera al llegar al ámbito de la vía un desvío provisional en forma curva hasta llegar al otro lado, a Torre de Romo, y seguir en dirección al Jardín de Florida Blanca. Entonces, ¿este paso a nivel de una manera u otra nunca se va a cerrar para de, de, al paso de peatones? No es si no hay electrificación no es necesario y lo que se puede hacer es desviarlo porque hay un momento en que físicamente tiene que estar haciéndose la obra aquí hay un momento en que físicamente tienen que estar haciéndose murros ahí muros pantalla y obras de soterramiento eso es incompatible con que pasen los coches y pues entonces como a la derecha ya estará hecho el soterramiento esta calle se desviará y, y se trazará un arco y luego volverá al otro lado de las vías a, a, a la situación actual. Es decir, que en vez de ser una línea recta a la calle, aquí tendrá un arco curvo para que deje libre la zona del paso nivel y ahí se puede hacer la obra de Entonces, Joaquín, ahora mismo, si la gente de aquí ve que se están... ...construyendo pilares, si poniendo el, eh, la base de hormigón... ...y las pantallas, no se tienen que alarmar... ...si están poniendo pilares para la catenaria, ahí sí, ¿es eso? El alarma son las catenarias, eso es, eso es lo que le hemos planteado... ...esta tarde a Diego con esa, porque la separación... ...el muro, la separación, la valla, la verja, llamémosle... ...como le llamemos, la separación del tren y viandantes... Es, ...es inevitable, porque el tren no es un tranvía... ...que se puede coger en, en, en, y, y los, los, los viandantes pueden tener contacto... ...con un tranvía en cualquier punto de su trazado... ...no, el tren va separado eh, y, y eso es mm, en el trazado urbano... ...de todos los trenes, en Valladolid, en Alicante... ...en Santander, en, en cualquier sitio... Eh, ...si no va soterrado... ...tiene que ir separado por unos, por unas vallas... ...por unas rejas, por unos muros... ...que en este caso, bueno, pues... Eh, ...tal vez el inconveniente mayor... ...que le podemos ver... ...es que como son transparentes... ...están ocasionando... ...un... ...estrellamiento de aves... ...que están perdiendo la vida... ...y eso sí que es censurable... Eh, ecológicamente y de, todo, de, de todos los puntos de vista. Eso además tiene fácil solución porque eh, pegando unos unos vinilos se soluciona. Eso con, con es rápido y económico en comparado con, con, con, lo, con, lo, con, lo, con lo que vale en metaquilado, Con uno con unos graffiti es suficiente. No, incluso hay, hay unos vinilos ya en en, en, en, en otros vamos, tramos ferroviarios que, como el, en el, Valencia. Tramos que hay hecho, hecho. Hacia, hacia adelante por iniciativa de los propios grafiteros. ...en su mayor parte ya está... ...ya está hecho el grafiti... ...lo que no... ...lo que... ...tal vez aquí no ocurra... ...porque eso fue... ...un compromiso... ...fue una consigna, un compromiso... ...algo que se acordó en la última sesión... ...de la Comisión de Seguimiento de las Obras... ...fue que... Eh, ...en vez de ser de la altura que tiene... ...antes de la Ronda Sur... ...aquí fuera más baja la... Eh, la pantalla y Joaquín tal como tal como han, se han hecho en la estación en la que en vez de ser dos rectángulos iguales eh, como se han venido colocando se coloca uno y un trocito más que eh, no llega no son los cinco metros será se queda a tres metros o así ¿Y, y Joaquín el paso a nivel de, de la senda de los carres ese permanecerá cerrado lo has comentado con, con esa porque hay gente que da ese, ese, rodeo ¿eh? ese, ese tenemos que abrirlo pero, Tenemos, pero él, ¿qué te ha dicho? Si no pasa el AVE, se podrán abrir los dos. El, el cierre de los pasos a niveles es consecuencia de la llegada del AVE por la vía provisional. Pero, por ejemplo, para la vecina María Carmen que vive ahí al lado, por ejemplo, ¿eh? eh se le puede decir, no te preocupes, que en 10 días, en 15 días, en un mes se va a abrir. Yo te, no, lo te, puedo decir te, eso, no, no, pero, pero digo, es lo que decir decir. Pero, no, pero digo, digo, Diego se ha comprometido de que hará algo posible, algo. Lo sí, digo sí, porque sí. son preguntas Diego, que se hacen Diego los que se ha comprometido que... a que va, va a hacer las gestiones en esta dirección. Va a solicitar la paralización de la electrificación, incluso barajando eh, si hay que. ...darle una indemnización a la empresa... ...porque eso es una obra... ...que ya está adjudicada a una empresa... ...y si no hace una obra... ...pues hay que indemnizarlo... ...bueno, de, todo eso... ...si tiene que ocurrir, ocurrirá... ...cuando se suprimió el puente que se iba a hacer... ...en la senda de los garres ...la empresa que lo iba a hacer... ...se le indemnizó porque la, se le quitó la obra de las manos... ...entonces... ...todo eso... ...se está estado analizando... Y, y sería en una obra como es, desde Cayosa aquí, que son... No, de, no sé exactamente si es... No sé, el ámbito de, de la electrificación que, que tiene la empresa, no sé no sé si es desde Monforte, de Decida, Murcia o es un ámbito menor. Creo que es un ámbito menor y podría ser desde San Isidro hasta Murcia. Entonces, si hay ahí eh, 40 o 45 kilómetros, pues la empresa tendría que dejar de hacer los dos kilómetros y medio últimos. Si hay que indemnizarla por esa, mm, su, por eso que se le quita, pues lo, lo, habrá que hacerlo. E incluso se ha, han estado pensando, porque de ese tema se ha hablado, aunque sea superficialmente, que no se le quita sino que se le retrasa porque esa empresa podrá hacer ese tendido eh, de catenaria en el trozo en, en, en el trozo de ferrocarril cuando esté soterrado. Lo que no hace en superficie, lo podrá hacer en el ferrocarril soterrado, en el soterramiento. Con lo cual no se le quita obra, sino que se le, digamos que se le programa para más tarde. En fin, eh, Lógicamente, cuando hay eh, modificados y supresiones de obras que han sido adjudicadas, las empresas tienen derecho a una indemnización o algo que les sufrague las pérdidas y con eso siempre se tiene que contar. Ah, sí, lo que está claro es que si ponen muro, lo, lo pagamos todo, si ponen y quitan muro, lo pagamos todo, y si no ponen muro y hay que indemnizarlo lo pagamos todo. Es decir, eso ya está asumido. Aquí no cabe duda que era un un dispendio de dinero público el que se iba a hacer porque eran tres kilómetros y medio de catenaria y de postes que lo sujetan que luego habría que tirar al suelo. Esos andenes que se han hecho en eh, para el AVE en la estación son para derruir. Entonces no tiene sentido ninguno porque nosotros tenemos ya una estación ...provisional para la llegada del AVE... ...que es la que se ha hecho... ...en otra, en otros casos como el nuestro... Eh, ...en otros en otro lu lugares como el nuestro... ...se ha hecho así... ...y en un proyecto futuro... ...que es el de Almería... ...está así, planteado... ...la estación de Almería de alta velocidad... ...se va a hacer en el barrio... ...en un barrio que se llama El Puche... ...pero mientras se hace la estación... El AVE va a llegar a una estación provisional en otro pueblo que es Villator, que está a unos 8 kilómetros de Almería. Y es la misma circunstancia de Beniel para con Murcia, con la ventaja de que Beniel ya está construida, ya está hecha. Y nos ahorraríamos esa inversión. Y no sería una estación provisional para luego derruir, sino que es una estación por la que va a pasar el AVE y que ya está adaptado al paso de la alta velocidad. Joaquín, en resumen, de ayer a hoy, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado el talante de, de los gobernantes. Y de hoy para mañana, ¿qué se va a seguir reivindicando? ¿Qué va a seguir reivindicando la gente que viene aquí? Seguimos reivindicando el soterramiento, que es la obra prioritaria, la obra que se acordó en 2006... Eso es lo que vamos a seguir reivindicando. Y en 2006 se acordó el soterramiento sin llegada en superficie de la alta velocidad. A eso nos remitimos, no a otra cosa. Y si es que es tan ventajoso para, Murcia, para la región de Murcia la llegada del AVE, lo tenemos al alcance de la mano la semana que viene o en dos semanas en Beniel que la estación ya está construida. ...y a, a la reivindicación de Murcia libre de muros... ...¿se continúa la gente reivindicando eso... ...o tiene que aceptar la gente de que Murcia... ...tendrá muros... ...no se sabe durante cuánto tiempo... ...tendrá muros pero permeables... ...tendrá los muros que... ...todo tren urbano necesita... ...pero manteniendo los pasos a niveles actuales... ...este... ...que no debe cerrarse... ...y el de la senda de rogarse ...que debe abrirse... ...porque eso... Eso era una exigencia de la llegada del AVE en superficie. Si nuestros gobernantes acceden a que no llega, no llegue el AVE en superficie, que es a lo que se ha comprometido, a trabajar en ese sentido, a lo que se ha comprometido. Eh, el, el, el delegado del Gobierno delegado del Gobierno, que es secretario general del Partido Socialista de la región de Murcia junto con el responsable de, infra, de, de infraestructura de transporte eh, en el partido pues entonces mmm, tenemos de momento tenemos nos piden unas dos semanas para que el ministro llegue al ministerio y pueda eh, ...evaluar y hacerse... ...con todos los proyectos que tiene en todo en toda España... ...que vea si es cierto... ...las licitaciones que se han hecho... Eh, ...por ejemplo... ...lo que se acordó... ...en la última sesión de la Sociedad Murcia Alta Velocidad... ...que fue hace dos semanas... ...en las que se acordó... Eh, ...que se licitarían... ...las fases siguientes... ...la estación Barrio Mar y mar ...y ponerse a trabajar en el sentido de... ...suprimir la electrificación de esa vía en superficie. Es decir, que durante esas dos semanas todavía es necesaria... ...que haya bastante reivindicación por parte de la gente... ...para que el ministro vea que la gente de Murcia... ...no se ha conformado, no se ha resignado... ...y que dentro de la cantidad de carpetas que tenga que mirar... ...la de Murcia esté la más arriba o la agarre... ...y la ponga de las primeras porque esté... ...hasta los cuyón de que la gente de Murcia... ...le esté pegadorito. Nosotros, no, esto no va a cesar... ...gobierne quien gobierne... ...el soterramiento se defiende... ...y esa es, esa es nuestra tesis... ...estamos en una actitud más favorable... ...por, desde hace muchos años... ...no nos habíamos sentado... ...con unos gobernantes... ...con una actitud dialogante... ...y que asume nuestras tesis... ...y... ...pero la reivindicación... ...se mantiene y se defiende con la misma fuerza... Eso por descontado. Bueno, antes comentabas lo, lo de la tuneladora. Hay, hay personas que, que también decían, si hemos estado décadas sin el AVE, si hay que esperar más para que lo hagan con una tuneladora, pues oye, se espera más. Si, total, si el problema es que eso cuesta más dinero y van a crear una infraestructura terrible ...muy costosa para luego tirarla... ...incluso saldrá más barato... ...es decir, que la opción de la tuneladora... ...habrá gente que tampoco la vea... ...que la vea tan descartable... ...como la pueden ver... Eh, ...ciertos políticos o el posible ministro... ...esa esa vía, nunca mejor dicho... ...sigue siendo planteable... ...para el ministro o... ...se, se descarta por, por lo que sea... No, es ...que esto es una obra que está adjudicada... esto es una obra que está adjudicada... ...a una empresa... ...que se está trabajando en ella... ...lo único que tenemos, lo que tenemos que suprimir... ...es que por ella llegue el ave en superficie... ...eso es lo que nos molesta... Eh, ...toda obra pública tiene... Eh, ...afecciones negativas... ...vamos a ver que sean lo menos posible... ...y lo capital... ...lo prioritario... Lo lamentable aquí en este caso era empeñarse en meter el AVE por una vía provisional que está concebida y no tiene más sentido que por ella pasen los trenes actuales. Talgos, altarias, mercancías, cercanías, regionales, pero en ningún caso la alta velocidad. ¿Del corredor del Mediterráneo por el Reguerón, de eso ya, Diego, ni, ni nada? No hemos hablado de eso, no ha, habido, ha sido un contrato primero. Pedro, estabas comentando. A ver, Pedro, sí, ¿qué dices? Mucha gente pregunta y no se ha llegado a comentar. Hay bastante gente que pregunta que, en qué estado mmm, se va a quedar la pasarela, si se va a desmontar, si se va a quedar mmm, provisional hasta que se tenga que cerrar. ¿En qué circunstancias se va, va a tener la pasarela? Sí, eso lo pregunta bastante gente. Joaquín, la gente habla, el pueblo habla. Bueno... Mmm... La pasarela es una consecuencia de la llegada del AVE. Si conseguimos, si conseguimos que no llegue el AVE, ten, tendremos la razón para que se quite la pasarela. Pero no podemos decir que se quite la pasarela antes de, de, de, de que quede definitivamente resuelta la no electrificación de las vías. Es decir, es decir, para que lo, lo, lo comprenda la gente, es, es por si perdemos, se queda. No, no, no, no si sí, no es que ni se queda, si sí, la pasarela está hecha, a fal, no está terminada del todo. Falta un tramo hacia, hacia el barrio del Carmen, un, un tramo de escalera que está sin hacer. Faltan los ascensores, o sea que la escalera no está hecha, no hay que seguir terminándola y vamos a ver si se consigue, que va es donde vamos a empeñarnos con todas las ganas, que se consiga la eliminación de la electrificación y entonces es cuando no tendrá sentido que se mantenga la pasarela porque ya van a estar abiertos los pasos a niveles. La escalera es porque se suprimen los pasos a niveles. Vamos a asegurarnos que no hay electrificación y se mantiene el paso a nivel y entonces la pasarela se cae sola. Por eso digo yo que eso, para que la, yo creo para que la, la, la, a la gente le quede claro. Eso es como si yo me, me pongo a hacer dieta y digo, en vez de retirar los dulces, los dejo por si tengo un día malo y me quito la dieta. Eh... Pregunta a la gente. Entonces hay que aclararle las cosas a la gente, porque luego estas preguntas van a ser recurrentes un día tras otro. Sí, pero yo, yo no, lo que no puedo, no puedo es... Hasta lo que sepas. De la pasarela de esta tarde no hemos hablado, sinceramente, porque nos hemos, centrado, nos hemos centrado en la supresión de la electrificación, qué consecuencias traería consigo eh, la, la modificación de un contrato con una empresa que tiene la catenaria adjudicada, las camarillas, el, el meter vía en los trenes, eh, por camarillas que aliviarían media hora el viaje a Madrid de, de otros temas, no ha habido tiempo de que hablar ¿Pedro? ¿Está todo? Sí, está ahí Pedro, gracias Pedro está viendo también vuestras preguntas, en este caso a, a través de Periscope si hay alguna pregunta en Facebook bueno, aquí estamos todos los días en la calle todos los días en las vías y podemos preguntarle a Joaquín las la veces que haga falta Joaquín Estamos aquí todos los días. ¿eh? Bueno, pues yo me voy. Yo, yo me voy con la duda de. Entonces, toda la obra que ha hecho aquí en última hora a prisa, le ha ahorrado tiempo a Conesa, porque si tiene que continuar el muro, a, hasta ha hecho bien. La, con esa, con esa nos ha nos asegurado que hay otros lugares en los que trabajar. Trabajar aquí en este punto no era. Absolutamente necesario, eso ha sido una decisión de fomento y del delegado del gobierno de alguna manera el, porque era el que estaba eh, apoyando la construcción de esta de esta infraestructura en este punto pero Diego Conesa ha dicho, si hay otros lugares en los que trabajar, esto puede dejar de mmm, proseguir la construcción del muro y construir, hacer obras en dirección a los dolores, la senda de los garres, en otros puntos, eh, de manera que esto, esta construcción del muro eh, podría, eh, en los días inmediatos, mientras se toman decisiones, podría eh, relajarse o, eh, no digo suspenderse, pero... Eh, no avanzar con las prisas que estaba teniendo en los últimos días la gente tiene trabajo en otros lugares luego puede estar trabajando en otros lugares de la obra en la senda de los Garres o en dirección desde la senda de los Garres hasta eh, la ronda sur hay otros lugares en los que podían eh, la empresa aldesa puede estar trabajando y eh, mmm, eso ha sido una algo que ha quedado planteado y que se ha comprometido a hacer. Y lo de Beniel, eso, porque yo sé que el PSOE poco a poco ha ido ahí, pero planteaba otras alternativas. Lo de Beniel, ¿qué? Beniel han aceptado, han aceptado, ¿eh? lo puedo asegurar, que es la opción. Eh, más viable ...y que por el poco tiempo que tiene... ...descarta cualquier otra opción... ...otra opción como... En lo, estación en los dolores, provisional... Eh, ...eso supondría... Un, ...una estructura de trabajo... ...que trae consigo... ...pues una... ...licitación, una adjudicación a empresas... ...una contratación, es decir... ...eso alargaría el proceso años... ...entonces... Eh, esa, esa opción se cae sola porque la otra, la de Beniel está absolutamente al alcance de la mano y puesto que estamos hablando de un proceso de un gobierno que tiene un año, un año y medio de vida porque es el, la vida que se le puede dar al gobierno de de Sánchez de Pedro Sánchez pues... Mmm, lo más viable, lo más coherente lo más inmediato, lo más al alcance de la mano es Beniel y eso lo han asumido incluso sin que Beniel haya sido una opción del Partido Socialista en un pasado eh, de manera que han terminado asumiendo que es lo más coherente y lo más viable independientemente de que se ahorra el dispendio de dinero público que supone hacer una infraestructura para luego derruirla, para luego tirarla. Aquí la estación de Beniel es provisional, pero como llegada del ave de a la región, pero es una estación definitiva de paso de la alta velocidad. La estación de Beniel estaba construida antes y cuando deje de ser la estación de llegada del ave de a la región, seguirá siendo la estación de paso del AVE hacia la estación de Murcia Muy bien Joaquín, pues yo espero que hoy haya sido un punto diferente a los 30 años porque una de las proclamas en las marchas era ni catenaria ni mentiras milenarias y estamos dentro del milenio donde caben más mentiras todavía, ¿sabes? mucha gente dirá que toda estafa lleva una seducción y toda estafa repetida lleva una seducción repetida Ojo Yo creo que Esta noche se ha hablado Muy seriamente ¿eh? Muy seriamente Y la gente que estábamos No era Gente Dispuesta a dejarse convencer no. Ellos Ellos han asumido Está feo que lo diga Pero creo que hemos sabido Vender la mercancía eh, y han llegado a asumir que es que no hay alternativa. Y si son fieles a sus promesas, que Diego Gonesa lo ha dicho muchas veces, el ave no llegará si no es soterrado. No hay otra opción. Yo ya no es que hasta que no haga la digestión, sino que hasta con perdón. No cago, no te digo si la comida me ha sentado bien. Así que vamos a ver cómo transcurre. ...esto, porque son muchos años de siembra... ...muchos años de cultivo... ...muchos días aquí cuidando la huerta... No ...vamos a ver hables, la cosecha... No ...vamos a ver la cosecha que hay... ...vamos a ver cómo se cocina... ...vamos a ver cómo se come... ...vamos a ver cómo se hace la digestión... ...y cómo se desecha... ...Joaquín, no vamos a verlo... ...no me hables yo. a mí de años... Eso, ...que de eso te puedo yo hablar a ti... ...yo creo que podemos empezar... ...a ver que se lleve a cabo algo que es absolutamente factible si es que el problema de fondo es que lo que nosotros estamos pidiendo no es ningún imposible si lo que estamos pidiendo es más fácil más factible más barato, más conveniente que lo que ellos quieren hacer que no tenía más perspectiva que era una foto de la, del gobierno del Partido Popular para el las elecciones de 2019 con cuya foto querían volver a recuperar los votos que han perdido. Bueno, pues eso ha desaparecido del horizonte. Por lo tanto, mmm, eh, no queda más remedio que nuestra tesis, por sencillamente porque es la más fácil de llevar a cabo. Pues Joaquín, pues yo espero haber respondido a, a todas las dudas de la gente, que hoy es un día convulso, un día con... con, con... ...después de la tensión de, de, de ayer, era un día con, con muchas dudas... ...un día que Pero podía suponer un punto de inflexión y, y lo estaba... Dude, ...que nadie dude que la movilización permanece, que la lucha sigue... ...y que esto no tendrá retorno hasta que no las obras no estén en un punto... ...en el que veamos que ya no es posible dar marcha atrás". En la calle. ¿Alguna pregunta, Pedro, que haya acabado de no, decir la gente? Apostillar, apostillar lo que está diciendo Joaquín y es lo que la gente más o menos piensa. Eh, aquí hay varias cuestiones. El cumplimiento del 2000, el convenio de 2006, que el AVE llegue soterrado a la ciudad de Murcia en de ninguna manera poner las catenarias el tema del, de la pasarela, de momento no terminarle, dejarla en un en un compás de espera, estoy hablando por los comentarios que ha ido dando la gente, en un compás de espera, hasta ver la permeabilidad que, que podemos tener con los pasos a nivel, y sobre todo no cejar en la ducha, porque nosotros vamos a estar expectantes, gobierne quien, quien gobierne, nosotros tenemos que estar aquí todos los días, gobierne quien gobierne, hasta que esto se vea, que ya no hay un retorno para atrás, que ya está prácticamente hecho. Y eso es básicamente lo que la gente está, eh, digamos, comentando a través de las redes. Muy bien. Pedro, Por pues la gente somos los medios, yo aquí también, Pedro y Joaquín. Pues nos despedimos. Hasta mañana mañana do, 269. Mañana seguimos, 269. 269 días. Nos, nos acercamos, estamos acercándonos a los 300 días y eso es... Está muy cerca del, del año. Eh, Ana Jiménez. Era impensable, era impensable que <risa> 9 meses. pudiéramos llegar... O sea, ¿Claro? Nueve meses. Nueve meses. Que 9, son tres cuartos de año. Nueve ah, meses desde que comenzó la campada, que fue el día... 2 de no, la campada fue, fue el 5. El fue 5, una 5, semana 5, antes. 5. ¿No? Entonces, de eso ya se cumple, entre hoy y mañana, se cumplen esos nueve meses. Luego ya es un falta una semana, desde el 12 de septiembre, el día pasado a Virgen, que la gente se, se echó a los días. Tremendo, tremendo. Bueno, Ana Jiménez le da 100 días, dijo antes a la Cámara, a, a Diego, le daba 100 días, lo cual se queda en los 368 días. ¿eh? Por ahí, por ahí, Ana le ha dado 100 días y hemos hecho una encuesta en Twitter ...para ver cuántos días le da la gente a Diego Conesa... Para, ...para que se vea algo... ...si los 100 días esos que de Marco Ana, ...si menos... ...a ver cuántos días le da... ...vamos a ver... Joaquín la gente hablará... ...nosotros... Mmm, ...nos han pedido 15 días... ...y... Mmm, ...en 15 días tenemos que ver... ...evidencias... ...evidencias de que... ...estamos en el buen camino... ...si no... ...eh... Nosotros vamos a mantener la tesis, la misma la misma tesis y la misma actitud, porque estamos defendiendo el interés general y eso eh, es independiente de que gobierne eh, un partido, o gobierne otro. Y entonces, eh, esa es la situación y ese es la, el horizonte en el que nos movemos. Los muros da igual a quien gobierne que uno no los puede atravesar, eso está claro... Y por transparente que sea viejo aquí. Muchas gracias, Venga. que ha estado aquí Hasta bastante mañana. tiempo. Y seguimos en la lucha. Gracias Pedro también, aquí en la cámara. Gracias a mi hermano también, que está aquí. ¿eh? un Hola, campeón, mi hermanico. Buenas, gente. Venga. Buenas. Bueno, pues espero haber resuelto. ¿Qué, Pablo? ¿Eh? Sí, voy a ya Ah, pues, pues voy despidiéndose eso y, y ¿sí? ¿Sí? Venga, pues venga Que Pablo me lleva a casa Bueno, espero Ya se va, está yendo Paco, Carnicero, Joaquín, Pedro Aquí aún queda Alguna gente Bueno Que van a que si no te enrollas Gracias Joaquín Gracias por difundir la opinión de Joaquín Bueno, buenas noches A ver Bueno, espero ...que haya podido resolver las dudas que os hayan surgido... ¿no? Hoy, ...hoy es un día muy, muy relevante... ...muchas personas estaban aquí en las vías... ...con diferentes dudas de mañana qué... ...hay que continuar, no hay que continuar... ...qué es lo que hay que hacer... ...y bueno, no he podido leer todos vuestros comentarios... ...luego, le, luego lo miraré... De, ...espero haber hecho... ...insisto... ...las preguntas que querías... ...y que... Y, que las, ...y las preguntas que, que incluso a lo mejor no te hacías, ¿no? De, de hoy te creías Ana Pastor, ¿no? Por favor, esa comparación no, esa comparación no. No, porque cuando, cuando entrevistas a una persona... ...el protagonista debe ser la persona que la persona entrevistada... ...no el entrevistador o la entrevistadora, ¿eh? Eso es lección uno de, de, de periodismo... ...y no hace falta haber estudiado una carrera... ...porque de hecho hay muchos países... ...donde no hay carrera de periodismo, ¿eh? El periodismo no deja de ser un oficio, como la carpintería, como tantos oficios, ¿no? Hay muchos países donde no hay carrera. Entonces, eh, qué menos que el protagonista, el protagonista sea la persona. Y yo creo que aquí el protagonista ha sido Joaquín. Yo le he estado haciendo preguntas, pues porque era un día para aclarar, era un día, era un día para dejar las cosas claras, ¿no? Si tú hablas con. ...con un gallego... Al, ...durante un tiempo y tienes acento gallego... ...seguramente, si hablas con un chileno... ...durante un tiempo y tienes acento chileno... ...pues a lo mejor dices... ...hablas con un político y durante un tiempo está dando rodeo, ¿sabes? ...porque se, se te ha pegado... ...se te ha pegado... ...entonces era, era importante decir... ...no, no, aquí... ...vamos a... ...que se pegue de nuevo el acento de las vías... ...el acento claro, directo... ...el que llega a la gente... ...y y bueno, y he procurado eso me he procurado eso, vale mañana más mañana más mm. vamos a ver vamos a ver esto como como me hago un sorriso de mí Noelia, diciéndome Ana Pastor <ríe> si yo soy Ana Pastor, ¿quién es Ferreras? ¿sabes? ¿quién es mi Ferreras? No, déjate déjate, no, no más periodismo. No, déjate. Déjate. ¿Eh? Mira, en ese sentido me puedo parecer a Ferreras. ¿eh? Sí, fin de más, ¿ves? Me dicen aquí que diga fin de más. Me, me, me dicen que me despida. En, en ese sentido, sí, la cantidad de horas. Ahora Ferreras no es el técnico de sonido, de iluminación, el cámara, todo. ¿Eh? Aunque aquí, bueno, hoy hemos contado con Dani también de cámara, con Pedro, y muchas veces también contamos con otras personas, pero ¿eh? Ferreras. No se da tampoco las palizas que, que me doy yo aquí, entonces, en esa comparación igual, y, y aún así tampoco, ¿sabes?, aún así tampoco, no, no, no, déjate, Ferreras tampoco es ¿eh? una cosa, no, no, no, yo quiero ser yo todos los días y a veces lo logro, ¿sabes?, Dice Noelia que me despida a los Matías, pero no, no sé, no, no me sale no me sale ahora mismo una comparación, un chiste fácil de Matías para poner para poner es, esa voz. Pero insisto, ¿eh? yo cada día procuro ser yo y hay días que lo logro, es así, ¿vale? Pero no, no, ser otra persona, no. Mira, me están aquí, a ver, salir aquí, salir, pijo, aquí, en la despedida, mira... Adiós. Salir aquí en la, en la despedida. Noches. Vámonos ya a dormir. Que ya está de bien, ¿eh? Que ya está bien, ya está <ríe> bien. Que mañana hay que madrugar. Hombre, es que ya es muy tarde. Ya. Se supone que tengo que estar en Barcelona dentro de dos días y todavía no sé cómo ir. ¿Cómo ¿Sabes ir? cómo ir? Pues claro. a ver... Te... No, <risa> es que. Es que, ten... no, ¿Es que Es que tengo. Es que de ir para allá, pues mi hermano resulta que tiene una excursión muy bonita en clase. Tiene terapia con elefante marino o, le, o Leones Marino y entonces coincide con una jornada de periodismo móvil en Barcelona, que me gustaría asistir. Entonces, o renuncio a lo de mi hermano, o renuncio a lo mío, o veo de qué manera conciliar las dos cosas. No es fácil. Y todo eso, y todo eso además, conciliarlo con que alguien retransmita aquí, que eso es más fácil. Eh, no es tan fácil. Así que mucho me temo, mucho me temo que los que los leones marinos esos o los elefantes lo que sea van a ver a mi hermano pero que yo igual Estamos no me juntos, voy a dejar caer por Barcelona que sí, hombre, voy en avión ¿Eh? ¿En no puedes que no te viene bien en avión en avión tengo que ver esa opción, me da esa opción porque... tengo, tengo que verla pero el asunto está igualmente en que el jueves por la noche mi hermano tiene que estar con alguien ese es el asunto que tengo que ver ¿eh? Así que tengo. No, que no familiar, Pero que sea, pero que pueda mañana no es tan fácil. Ya veremos a ver lo que hago. Ya veremos cómo lo puedes conseguir. Ya veremos a ver. No sé, yo sé que desde Corbera hay vuelo a Manchester United, pero <risa> a Barcelona no. Entonces, <risa> si, <risa> si hubieran vuelos a Fútbol Club Barcelona. Pues me iría mañana mismo, ¿sabes? Me pido un taxi a Corbera y me voy, pero, pero. Barcelona haciendo escala en Manchester United. Claro, pero es que en Manchester United no hay vuelo a Fútbol Club Barcelona. No, no hay. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces allí no tienen, allí no tienen a un López Mira, ¿sabes? Bueno, pues muy buenos y nos y nos despedimos. Fin de más. Sí, fin de más, hasta mañana. Una abrazada a tu dom, una abrazada a tu dom. y nos vamos a despedir. Mira, nos vamos a despedir. nos vamos a despedir con esta imagen. Nos vamos a despedir con esta imagen. Podéis elegir el logo de Radio Vías, ¿eh? en Twitter lo he publicado, en Facebook, y también hay una encuesta de cuántos días le damos. ¿Cuántos días le das a Diego con esa? Una encuesta en Twitter. ¿Cuántos días le das? Eh? Ana Jiménez le daba 100 días. ¿Cuántos días le das tú para ver que esto comienza a ser una ciudad libre? ¿Cuántos días? Hasta mañana. Una abrazada. Fidema.